cómo en estas eh, homogeneidades y heterogeneidades eh, en zonas de acercamiento múltiples eh, damos cuenta de una paulatina responsabilización individual de la salud que se ha operado, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX en adelante, digamos, en las últimas décadas del siglo XX en adelante. Y claramente no vamos a, a discutir con el... Eh, con el virus, digamos, y su alcance, y no lo vamos a combatir con discursos al virus, pero está claro que no es de lo único que se trata cuando hablamos de salud. Hace un ratito hablaba eh, de la presunción, por ejemplo, de los ámbitos eh, convivientes como armónicos. Digamos, ¿no? Nosotros acá estamos generando, con el aislamiento y demás, condiciones eh, de salud eh, muy complejas, muy difíciles de superar, para muchas, muchas personas, digamos, ¿no? y muchas eh, corporalidades bien concretas. En ese sentido, entonces, además de discutir el lugar de, de la salud eh, y el lugar de las ciencias sociales para discutir, para pensar, para decirnos eh, preguntarnos hasta dónde llega la salud, eh, creo que, hay que esto de que el dominio de la salud es solo un discurso dentro de del de campo de las ciencias y además un discurso cientificista dentro del campo de las ciencias es omitir que la salud desde hace tiempo está mucho más regulada por eh, los intereses, los, el funcionamiento de reproducción del capital en términos de industrias farmacéuticas y demás que por las profesiones médicas, ¿verdad? entonces creo que esto es algo que hay que discutir en realidad es fundamentalmente eh, infectológico, digamos no epidemiológico, ese espacio no sabe cómo salir de acá. No sabe cómo salir de acá, porque lo pensó estrictamente desde una sola dimensión, cuando es un fenómeno social y cultural múltiple, de múltiples dimensiones que debemos incluir y..